Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar del final de Hawkeye, llegó el final de la última serie de Marvel Studios este año y como prometí traje invitados en todos los episodios, menos en uno que no pude y para este último episodio me acompañan los chicos de Merodeadores del Multiverso, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, orgullosos de cómo, cómo dijiste el nombre muy bien, sal, salió, salió. Sí, muy bien, muy bien. A mí me costó igual, yo te tengo que ser sincero, lo tuve que intentar varias veces, se me trababa la lengua cuando empezaba. Pero bueno, nada, no lo tuvimos en cuenta cuando inventamos el nombre. Muy buen nombre, alguna, eh? Hay por una razón que es la que Juan siempre hace la bienvenida en los episodios y no yo, y es que, bueno, sí... <risa> No, no, no me gusta trabarme la lengua. ¿Sabes por qué el nombre? ¿Por qué nos llamamos merodeadores del multiverso? Y yo me imagino que por todo lo que está pasando ahora en Marvel con el multiverso. Sí, y somos merodeadores porque somos fanáticos de Harry Potter también. Sí, Ay, eh, no. me sonaba de algún <risa> lugar la, la palabra. No hacía la conexión. Muy bien, muy bien. Me imagino que ansiosos por, por el especial que está por estrenarse ahora dentro de poquito. Re. La verdad que sí. En, en, en principio teníamos dudas de si hacerlo o no, ¿viste? Hacer la cobertura o no. Pero después dijimos, sí, vamos a hacerlo igual. Aunque estemos haciendo todo Marvel ahora, tenemos que dedicarle un capítulo a eso. Sí, sí, me parece perfecto. Sí. Yo lo voy a hacer, pero bueno, mi podcast es más general, así que no, no tenía tanto esa duda. Pero sí, eh, que salten ahí en el multiverso, justamente, me parece perfecto. Bueno, vamos a hablar de, de este final de, de Hawkeye. Eh, preguntarles más o menos eh, En líneas generales Sin entrar en detalles Porque ya no, después nos vamos a meter en spoilers ¿qué les, ¿Qué les pareció este último episodio de la serie? Bueno, a mí en particular Algo que, que hablaba con Sil más temprano Que en general yo siento que las series de Marvel tiene cierta inconsistencia en cuanto al final Siempre en algo se me pincha Siempre algo le falta, todo Pero siento que esta serie fue todo lo contrario Siento que el final fue lo que la reivindicó y valió la pena todo este proceso, estos cinco episodios de antes, como para cerrar con este este capítulo, que la verdad a mí me dejó muy contento y con ganas de saber más de estos personajes que tanto nos enamoraron y que tanto nos encariñamos, me parece. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Eh, la verdad que me pareció que fue todo muy constante, digamos. Uno, o sea, no me decepcionó. Como que llegué al final y dije, uh, oh, wow, llegamos. Y me quedé, nada, realmente me quedé con ganas con... De más, o sea, terminó y fue como, ay, que no sé por mí que fuese un final de dos horas entonces, o sea, pero me gustó bien cómo cerraron eh, las relaciones entre los personajes, los personajes, los arcos de cada personaje, ¿no? del desarrollo y bueno, obviamente me gustó eh, ver las peleas y, y todas las escenas de acción pero bueno, contenta, diría bien, bien, resultados positivos de, de los que le quedó de, de esta serie, eh, Sí, más o menos, eh, para no repetir, pienso lo mismo que, que ustedes. Y es loco eso de, del final, eh, de la duración del último episodio, porque creo que, si no me equivoco, debe haber sido el episodio final de, de estas series que, que más se extendió, porque generalmente todas las series tenían un tiempo de base en, en todos los episodios, y el último era como que no, no cambiaba demasiado, y en este caso es como que fue, no sé si, 15 minutos más que, que los demás. Y la verdad que no se sintió, o sea, eh, fue bastante dinámico y fue un buen un buen cierre, sinceramente, para, para esta serie. Sí, fue súper dinámico. Yo eso es algo que noté, ¿no? Como que no, no era que nos nos arrastraba o que sentía que tenía que cerrar muchas cosas al mismo tiempo. Siento que todo tuvo su, su momento. Eh, sobre todo para mí hubieron como tres líneas muy diferenciadas, ¿no? La línea de, eh, de Clint, la línea de Kate y la línea de Echo, ¿no? De, bueno, de Maya que creo que eh, tomaron como preponderancia en el capítulo y la verdad eh, estuvo, estuvo muy bueno haberlo tratado de esa manera. Me sorprendió cómo terminó lo de Maya, no vamos a expoliar nada, pero... Está en el camino de convertirse en uno de mis personajes ahí en el top. de O sea, quiero, quiero ya que salga su serie, quiero ver más de ella porque nada, me fascina. Bien, bien. Me encanta lo que decís porque me encuentro con gente a la que el personaje de, de Maya eh, no le gustó o no le gustó mucho, y yo desde el primer episodio en el que nos presentaron su, su historia, ya quedé como, listo, quiero ver su serie. Ya, ya me vendieron sí, sí, sí. me vendieron su serie. Y la verdad que, que sí, la, me, me quedé con ganas de, de ver más. Además, bueno, hay una conexión con cierto personaje que agradezco que no lo hayan mencionado, porque no les comenté que en este podcast es como que no lo venía mencionando, para no spoilear de alguna manera cuando ah, todavía bien. no había aparecido. Vieron que estaba como ese rumor bastante fuerte. Okay, okay. Eh, y más allá de que haya aparecido, por las dudas, no, no lo vamos a mencionar. Ahora ya nos metemos con spoilers y, y ya lo, lo podemos. lo podemos hablar. De hecho, el episodio empieza el así. Sí. De hecho, bueno, parece chiste. Justamente esto de, de Harry Potter de, de Voldemort. Eh, me me hacía acordar de eso, pero parece chiste que en la serie tampoco lo mencionaban. O sea, hasta el anterior episodio, que en el final vimos, que, que aparece, eh, no, ellos no lo mencionaban, le decían el grandote, el grande, claro, como el que jefe. no. Sí, lo tenían ahí. Y eso me gustó, me gustó como que suba la intriga. Eh, obviamente estamos hablando, eh, bueno, spoilers, advertencia hecha. Lo siento uh -huh. para la gente que no ve el episodio. Estamos hablando de, de Kimping. Que ya en el principio de este episodio ap aparecen todo su esplendor, eh, que todo, o sea, bien plantado, sí, sí, sí. la voz, mirada, eh, cómo habla con Cassie, que lo tiene ahí cagando, o sea, ya definitivamente villano, villano, los primeros minutos. Sí. Eh, ¿A vos qué te pareció Seba? Eh, perdón, te cambio la dinámica No, no, está bien ¿Qué te pareció el Kingpin? ¿Vos viste Daredevil? Tenía sí, como... sí, vi las dos primeras temporadas, me quedé en el principio de la tercera Después no la seguí porque como esas series quedaron medio en el olvido mm. eh, No no la seguí, eh, debería retomar para por lo menos terminar la de Daredevil Y la verdad que, a ver, me, me encantó verlo Me, me encantó eh, ver a kimping en, en esta serie ya vamos a ir a lo que fue el final porque hay que ver qué pasa con eso pero me gustó me gustó también eh, escuchaba eh, a un youtuber que habla sobre Marvel que mencionaba esto de que como que la vestimenta era un poco diferente a lo que fue en, en la serie de Daredevil que por ahí lo hicieron para identificarlo dentro de este universo porque no es el mismo pero es digamos eh, el mismo personaje en cierto punto entonces claro eh, por ahí le hicieron Variante. ese pequeño cambio, claro, pero eh, la verdad que me gustó. me gustó, y bueno, Vicente Donofrio eh, ya la rompía en Daredevil y acá de, de estuvo 10 minutos, como mucho en el episodio, y, y la verdad que fue espectacular, la verdad que me gustó mucho. ¿A ustedes Entonces, qué les si pareció? Que... La camisa hawaiana y el sombrero ese de Panamá, <risa> no, me, no sé, me dieron mucha risa, o sea, me parece excelente esa, esa paradoja entre este hombre tan viste tan violento, tan sacado, que este de repente aparezca en un lugar todo decorado de Navidad, ahí con guirnaldas y carteritos y vestido con una camisa hawaiana, o sea... Eh, pero a mí me gustó mucho O sea, a mí ya me había gustado un montonazo en Daredevil eh, Y para mí era el Kingpin definitivo Vincent D'Onofrio, o sea, la rompe toda Y ahora, o sea, esto lo, que, lo hablamos con Juan lo, La gente en realidad quería ver un Kingpin así bien enorme Como lo habíamos visto en, en Into the Spider-Verse, ¿no? Así como más sí. parecido a los cómics Y es, no sé si es con CGI o con si le pusieron tacos o okay, qué Pero está más grande que en Daredevil como que está como que siempre está como por encima de los demás personajes, inclusive Maya, que Maya es bastante alta. Siempre está como una cabeza o algo un poquito más arriba, y eso también me gustó, es como que no lo hicieron demasiado caricaturesco, pero, pero está como que ese detalle. Así que nada, yo fan fan de Kingpin. Bueno, vos dijiste igual poco caricaturesco y yo creo que fue un poco demasiado caricaturesco. Esa es <risa> mi perspectiva. Yo siento que me, a mí me encanta él, soy fanático de él. Pero me dio más risa que miedo todo el tiempo. Sí. Y eso fue como, bueno, no sé si es una buena señal. Obviamente, sí, todos <risa> le tenemos miedo al Kimpin, que es como esta persona, todo. Pero había un momento que decíamos, bueno, pero en un momento me va, me va a asustar, tipo, su presencia. Eh. Me parece que fue un poco dis Disneyficado, digamos, de alguna manera. También está esa diferencia entre lo oscura que era Daredevil claro. y ahora que está todo bajo Disney, justamente. Es como... vamos a ver qué pasa, porque es como que la violencia que se manejaba en Daredevil por ahí en estas series o dentro de este mundo no, no se puede llegar a manejar tanto. Sí, claro. Pero bueno, el miedo... lo lo pueden poner igual, eso no, no va porque sea Disney de hecho en un momento cuando estaba hablando con Cassie justamente metió bastante miedo, a mí me metió bastante miedo entonces eh, eso lo pueden perfeccionar y, y pulir bastante además sí. siento que justo en esta serie que venían con todo lo de viste los, el, los bros y la tracksuit mafia y qué sé yo, que venían en esa línea bastante cómica con los villanos entonces es como que quizás para mantener bastante, mantener un poco eh, eh, sí, la, línea. la línea, el humor con el que venían, me parece, no sé, quizás fueron por ahí. Sí, justamente en este episodio, ahora que nombraste a los bro, se lucieron, o sea, fue como sí. su auge, estaban saliendo, yo en un momento me reía solo porque cuando salen de la camioneta, que, que van a la pista esta de patinaje, me, me parecían como Pokémon porque vieron que repiten repetían todo el tiempo bro bro bro y eran como 5 o seis que bajaban y era como una manada de, de Pokémon gritando su nombre y todos casi, eh, casi iguales viste pues claro la, la capucha el uniforme iban sí, todos sí. Ahí. su punto máximo fue fue este episodio pero la verdad que a salieron ver. tantos igual sorry era un... no la verdad no sé para mí se sumaba gente que estaba ahí de paso y le decían bueno vamos a pelear porque eran un Poneme. montón te regaló un equipo muchísimo. de Adidas. conjunto de Adidas. Sí, sí, te sí. lo regalamos. Sí. Eran, eran millones. Creo que Kate en un momento dice millones y no exageró. Eran una banda, realmente. Eh, <coughs> bueno, eh, más o menos después el episodio fue en lo que pasó con Eleanor. En donde quedó el episodio anterior teníamos a Eleanor que fue a hablar con Kimping justamente y le mencionó esto de que se quería ir de, del negocio porque estaba involucrada su hija y eh, bueno, Wilson no, no lo tomó muy, muy bien, que digamos, no, no la quería afuera. Y lo que planean Clint y Kate en este, en este episodio es atrapar a la madre porque es, descubrieron todo lo que estaba tramando, digamos, justo en una fiesta en la que iba a estar presente y en la que van todos, básicamente, porque después cae y Elena también estaba casi como francotirador. Y de hecho estaban los amigos, por así decirlo, de, del juego de rol, que estuvieron... Yo no me di cuenta hasta cierto momento que estaban como, no sé, cómo se les dice, los meseros. Los camareros, y, como, claro, sí. Claro. Eh, los del catering. Eh, toda esa gente. Y, y la verdad que, que, que me gustó mucho todo eso. Eh, hay un par de momentitos antes de, toda esa, de todo ese momento dentro de, de esta fiesta... ...en el que se ponen a armar las, las flechas... ...eso me gustó mucho... ...porque nunca vimos... ...como el detrás de escena de... Eh, ...lo que eran las flechas de, de, de Hawkeye... ...y cómo las armaba y cómo se las preparaba... ...y acá eh, me gustó... ...me gustó ver ese momento... ...me gustó también el detalle de ponerle los nombres... ...porque recuerdan que en el primer episodio... Uh -huh. ...Kate se quejaba de... ...che, podrías señalar cuál es cuál... ...porque sí, sí. es medio complicado... Eh, de hecho se guardan una que dice Demasiado peligrosa para el final Eso me gustó mucho Y finalmente Clint la, la acepta como su compañera Algo que también había pasado Episodios anteriores En donde Clint digamos que se enoja No de mala manera Sino porque no quería perderla Y no quería que, que ella sufriera Con toda esta situación Y digamos que forman finalmente su equipo eh, De esta relación que no sé si exagero al decirlo, eh, al menos sé que alguien más lo dijo, así que no estoy tan alejado. Pero creo que es una de mis parejas favoritas dentro dentro del MCU en general. No sé ustedes eh, cómo les cayó esta relación. Para mí es comparable con la de Tony y Peter que habíamos visto en su momento. Tiene, tiene ese aire, sí, sí. Claro, y, pero hay un poco más, creo entre ellos, a diferencia de Tony y Peter, que si bien se notaban sutilezas, hay más una, una relación de que si bien uno es el maestro y el otro es el aprendiz, hay como una reciprocidad ¿no? en el aprendizaje. Eh, claro. De iguales, sí, no también. solo en las habilidades, sino también parece también un aprendizaje emocional para Clint, ¿no? Sí, Esto de volver a abrirse. Con... Y tiene una charla en ese momento, parecida a la que tuvo con Wanda, la de Wanda fue un poco express cuando estaban escondidos, pero también con ese significado de, de lo que lo que es ser héroe y la devolución de, de Kate, de hablarle sobre el momento en el que ella lo vio a él y que la salvó, me, me pareció un muy lindo momento. En general las, las charlas que, que tienen ellos en esta serie la verdad que nutren bastante a esta relación y a, y a la serie en general. Es un poquito justicia por Clint, ¿no? Justo de hablar sí. de eso, de la escena de, con Wanda en Ultron o en todo. Siempre vimos estos como pequeños momentos que tenía Clint o esos como resabios del personaje. Que ahora lo vemos bien, digamos, florecido todo, ¿no? Y lo, y lo entendemos, y entendemos cómo funciona su cabeza. Y, y para mí se convirtió también en, ahora en uno de mis nuevos personajes favoritos de, de los Avengers en general. No solo Clint, obviamente, sino también Kate Bishop, por supuesto. Es bastante importante porque creo que es la única serie de, de todas las que vimos que enaltece mucho más a un personaje que ya conocíamos. Uh -huh. eh, y lo enaltece en el punto de que es un poco lo que se merecía porque dentro del grupo de avengers estaba como un poco por debajo como que no, no era el que resaltaba y, y todo eso y, y creo que además de merecer la serie y de merecer su historia propia también lo, lo pone en un lugar que que bueno que al menos a mí me alegra que, que esté ahora dentro de, de lo que es el universo de marvel ahora sí pasamos a, a lo que fue esa fiesta eh, me gustó el detalle, todos muy bien arreglados, todos muy lindos. Y. Muy después machete, cuando. ¿no? Sí. sí, sí, la verdad que 10 de 10. Pero cuando se tuvieron que ir a las manos. Eh, se fueron a las manos directamente. Eh, hay una muy buena escena. de Yelena contra Kate. Que se van peleando y terminan en, en un ascensor. También otra relación que, que me gustó mucho en esta serie. Por ahí no se exploró tanto. Porque Yelena apareció a mitad de temporada, pero tienen como esa vibra de, de buenas amigas, eh, que, que la verdad que atrae bastante, o sea, eh, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me, me gustó bastante. Sí, además a mí lo que me pone contento es que no tenemos como pares de chicas, Así claro. como superheroínas Digamos eh, En el MCU y, y verlas la verdad fue como No solo refrescante Sino también fue, fue muy divertido Es una dinámica que funciona perfecto Además ellas dos, la verdad eh, Tanto Florence como Heli, la verdad La rompen en, en estos personajes Tienen una química hermosa o sea, y, la es... verdad que cuando están las dos en la pantalla la, Es como la, Quiero una serie entera solo de ellas dos O sea Sí, yo sí. también. Tipo, amigas que se van a vivir juntas a Nueva York tipo, salen de joda y después a compartir el crimen. Literal. Porque además, esto yo le decía a Juan mientras lo veíamos. O sea, y Elena, 100%. O sea, si no fuese porque tenía que matar a Clint, era como que Kate le decía, ¿sabes qué? Calmémonos, vayamos a tomar un trago o algo. Y ella, como que, ok, dale, después que mate a Clint. Pero como que 100% dispuesta. Tipo. Sí, sí, sí. Eh, exactamente. O sea, me encantaría. Ojalá que la, yo chocha de verla más. Ah, Elena. Sí. Y ojalá que la sigamos viendo ya que hay series de todo, básicamente de todos los personajes, no vendría mal, no vendría mal. Me, me parece incluso raro que no lo hayan anunciado, no esté ahí a la vista, o, o rumores, porque con tantas cosas, por lo menos verlas juntas nuevamente en pantalla, porque la verdad que realmente pasa esto, que tienen una química casi natural, o sea, ni siquiera se siente como que estuvieran actuando, como que ellas eh, realmente... Tienen esa química. Y, y Es genial. Es genial verlas. Porque además. La mitad del tiempo que estuvieron juntas. Se pelearon. Y también es genial verlas así. O sea. Es como que. No importa lo que hagan. Juntas. Eh, la verdad que. En pantalla. Son geniales. Y ojalá. Ojalá tengamos más de eso. Aparecen los. Los bro. Estos que mencionábamos antes. Y me dio mucha risa. El que le agradece a Kate. Por. Por el sí. consejo que le había dado. Pensé que había quedado olvidado eso porque fue un chiste que me gustó en, creo que fue el, el segundo episodio si si no sí, recuerdo sí, mal en, no, en el sí, no es por el segundo el, claro el tercero que, los que captura, los el ahí tercero sí. sí sí puede ser ahí yo me perdí un poco porque como lanzaron los primeros ah, juntos sí. es como que quedó ahí pero sí creo que fue entre el segundo y el tercero no sé si fue el tercero al principio que claro él le comentaba un problema que tenía con, con la novia no sé qué y como que estaban ahí y capturados el... Claro, y, y le agradece, che, che, te quería agradecer, después es como, bueno, ¿qué hacemos? Porque nos estábamos peleando y a veces es como que esos chistes son raros, pero acá me gustó. Okay, te quería agradecer mientras a punto con una pistola, <risa> le salvó la relación seguro. O sea. Sí, sí, y después no sé si salió de ahí, porque quedó tirado en el quedó piso, <risa> pero bueno, Luca Buen lo sabremos. Por ahí aparece más adelante, pero quedó ahí. Por, por lo pronto que ahí. una viuda, viste, en algún momento. Yendo a un Buscando con... venganza, claro. Sí. Oh, ahí por el bro. Con una remera de Maroon 5. Después de eso, ya más o menos todos van al mismo lugar. Que es esta pista de, de patinaje. No sé si vieron, creo que sí, spider-man sí. No Way Home. Uh -huh. Bueno, no, no lo quiero mencionar mucho. Sí, no es como no quería abrir este, este paréntesis porque sí sí, sí, sí, sí. Nosotros hablamos sí, sí. de lo mismo, creo, también. Exactamente. <risa> lo dejamos ahí porque la gente que vio la película sabe de lo que estamos hablando por las dudas de que alguien esté viendo la serie y no haya visto la película, así no nos peleamos. Yo pensaba lo mismo de ese lugar, pero hay un detalle fundamental que en la película hay algo que después pasa en la serie. Que está. Que claro. cambia. Entonces, Ahí yo fui cuando eh, dije: definitivamente no, no, va ocurrir, no va a aparecer. No va a aparecer, exactamente. Ocurrir, ¿no? o sea... sí. Había una pequeña esperanza, pero no, no fue. Pero me gustó el detalle de que, eh, digamos, como que mezclen esos lugares, porque más allá de que se había confirmado que sucedían en el mismo tiempo y todo eso, esto de ambientarlas prácticamente en el mismo lugar eh, estuvo bueno. Fue, fue un lindo detalle dentro de, de esto de mezclar las series con las películas. Y la verdad que. Que me gustó. Justamente, del detallito, es que el árbol después se cae y quedó Clint ahí, ahí colgado. Eh, nada, ese, ese momento. La verdad que dentro de, de este episodio los chistes me, me gustaron bastante. Generalmente vieron que los chistes con Marvel es como que. Sí, a, mmm, que a veces. Son muchos. Pero en este episodio me, me, me gustaron bastante. Clint es como que su nivel de humor eh, me, es algo que. Que quiero, quiero seguir viendo. O sea, este clean lo quiero seguir viendo más adelante. Los gestos, la verdad que me cayó. Sí, los sí. gestos de O sea, hablan más de, a veces de lo que dice. Había un momento en el que los ve salir a los LARPers todos disfrazados de bueno de sus personajes y suelos, los vamos a morir. Y se caen. Es que, no, no, sí, eh, ese momento serio. es genial. A mí me gustó sí, un sí, no, este no, clint hola. medio un poco más sarcástico. Así, uh -huh. de vuelta. Yo vengo diciendo desde que empezó la serie, este Clint más parecido al que vemos en los cómics, ¿no? que Juan me puede decir más porque yo no lo leí, lo leyó él, pero pero como más sarcástico, más, no sé, más... Ese, ese comentario de que mira a los, a los a los de juego de rol y dice, tipo, uno, estamos en las últimas. Pero que en el fondo está agradecido de que tienen el backup, ¿viste? Sí, yo la verdad que... Yo empecé a querer, Jack Lynch lo quería, pero en esta serie fue como... Ok, no me canso de verte. O sea, realmente... Una joyita. Ahí tenemos un momento yo estoy medio perdido ni siquiera lo, lo busqué pero es como que tengo un archivo en la cabeza de cosas así de Marvel y enseguida me llevó a ese momento por ahí ustedes me pueden ayudar pero cuando le dice Clint a Kate que no haga nada increíblemente tonto porque Kate lo iba a bajar del árbol de la única manera que se podía básicamente esa frase si no me equivoco es de la primera película de Capitán América, que se la dicen entre el Capi y Bucky y después también la repiten en Endgame. Creo, si no es la misma frase, es algo parecido. Es muy parecido. ¿sí? Para mí, para mí sí yo, la verdad ahora no tengo no tengo recuerdo de si sí, es exactamente la misma frase, pero sabes, ahora que lo mencionas tiene tiene mucho sentido. Era algo así como que Bucky le decía, no hagas nada de estúpido, y Steve le decía, ¿Y ¿cómo puedo hacer algo estúpido? Vos te estás llevando todo lo estúpido. Ah, ahí está. Entonces, como, Era así. Sí, eh, sí, sí. Algo sí. por el estilo. Fue muy parecido, no, no. o sea, sí o sí es un sí. niño, porque... Sí, mirá qué detallista, yo no me había percatado. No, yo bueno. tengo... Sí, cuando les digo que tengo como el archivo ahí es... Eh, referencia <ríe> es y razón. ya mi cabeza detecta y ya... Ahí, referencia, referencia y ya tengo como, como el archivo activado. Bueno, se da toda esa pelea dentro de, de lo que es la pista de patinaje que me encantó. O sea, en general esta serie, muy buenas escenas de acción, muy buenas peleas. Y acá, cuando están ellos dos solos contra todos los bros que van llegando en manada, me encantó. Además, vemos prácticamente todas las flechas, o sea, sí. las conocidas, las nuevas, había de todo. O sea, yo en un momento pensaba, ¿cuál no es peligrosa? Porque tenían una como la peligrosa, pero sí. había cada flecha una que lanzaba como... Pinches, no sé, una cosa rara. Esa Eso me parecía un flash. Esto terrible, que giraba y te tiraba los pinches sí. que parecían como sí, dardos, sí, sí. ¿viste? Como que te tiraba y te, te, te sí, palmaba. Sí, letales, o sea, se sacaron de todo, de todo. Hasta una creo que tenía como un inflable. Como pero que vale. sacó un inflable como y. eh Sí, sí, no, espectacular. La verdad que acá es donde es como el máximo poder de Clean. O sea, un chabón normal con flechas, pero. Ojo, porque tiene de todo. La verdad que oh, eso me, me gustó bastante. Y una de las mejores, que ya vimos algo en, en, en los primeros episodios, es la de la de Pim que en este caso hizo el efecto contrario, achicando la camionetita. Eh, me gustó, me, me, me hizo bastante gracia. Además, después hablando... Che, le tendría que preguntar a Scott a ver qué pasa con esto. <risa> sí, sí. Y el búho que se lo lleva... Y fue como, bueno, listo. Ya está, problema bueno. resuelto. Sí, bueno. ya está. Mientras, sí, sí, mientras todos los bros hechos chiquititos se escuchaban los grititos ahí, <risa> quizás que están ahí en el nido de la lechuza, ¿viste? Mm. Igual se iban a rematar eh, con la con la caída esa, se iban a rematar, igual. <risa> como se bandaron con sí. la camioneta, o sea, bueno, ya está, ahora se lo comió la lechuza. mi casa sí, sí, sí. <risa> Sí, se mandaron de una, la no la que pensaron. La fue la flecha Boomerang. Sí, ¿dónde estuvo? La es verdad, no estuvo. es verdad. No era muy buena idea igual. No sé si es de los cómics. Es de los cómics. Es de los cómics. De los cómics. Y lo peor es que existe, o sea, como que en un momento Clint la usa para como salvar a Kate. O Kate la usa para salvar a Clint, ahora no me acuerdo. Pero en un momento es como que uno o dos está atrapado y dice, bueno, está vez me rindo. Y la tira para arriba, pero en realidad después termina volviendo y lo termina pegando al otro. Que era uno de los bros y termina noqueado. Bueno, ahora me quedé con ganas de, sí, de verla. Por ahí, <risa> bueno, en algún momento... Temporada. Segunda temporada, por favor. O sea... Ah, eh, ¿Pasará? Porque ah, eh, no, sé. ¿Por qué no bueno. anunciaron nada. Estamos como en los dos caminos. Porque vieron que Loki terminó. Ya escena post crédito. Bueno, escena. Pero lo que vimos... Segunda temporada. Listo. Joya. Pero what if... Después. No tuvo anuncio de, de segunda temporada. Y después sí se anunció. Como, bueno, va a haber una segunda temporada. De hecho, antes ya era como un rumor que había. Y acá es como que, bueno, no se anunció cuando terminó la serie. Pero, ¿quién te dice? Por ahí un poquito más adelante, la tiran. No sí. sé. O por ahí vamos a seguir viendo a los personajes de Hawkeye en otras series, ¿no? Por ahí vemos a un a una sí, cameo Bueno, es, además, en algún futuro... Eh, espero que más cercano que lejano pero no sé, a mí me encantaría una segunda temporada y tendría sentido una segunda temporada ¿no? como un poco que la revancha de, de Eleanor Bishop ¿no? que tiene una fisonomía. No ahora lo puedo decir porque ya terminó la serie, o por lo menos este, esta primera temporada pero a mí me hace acordar mucho de una villana de los cómics que se llama Madame uh -huh. Mask que todo el tiempo eh, eh, pelea contra Kate ¿no? Porque, bueno, Kate hace algo en los cómics. Que, bueno, quiero decir, por si era un momento tomar la idea. Y yo dije, ay, la van a hacer hacer Madame Mask. Y nunca pasó. Y dije, bueno, puede ser una buena idea para una segunda temporada. Pero no sé, no sé qué va a pasar. Y sobre todo, y ya, ah, perdón, Seba, si me adelanto, pero. No, no, está bien. Eh, y además queremos ver a Mockingbird o a la gente 19 en acción. Exactamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces es como, ah. Oh. Lo dejaron ahí. Sembraron la semillita. Tiraron la piedra y escondieron la mano. Lo dejamos sí, sí, sí. ahí. Chau. Suelen hacer eso. Es medio fastidioso en un punto, pero lo hacen. Sí, pero ya las conocemos. Sí, sí, sí, estamos acostumbrados. Bueno, hay un momento dentro de toda esa pelea que me gustó mucho. De hecho, lo anoté casi como una guía. Cassie va por Kate y Clint. Kate se va por El Honor. Clint se queda con Cassie, que es cuando le tira la flecha y él le dice, como, qué buen disparo. Y Elena llega en ese momento, todo pasa seguido, y salva a Clint, pero en realidad no lo salva porque lo quería él y se empiezan a pelear. Llega Maya <ríe> y pelea contra Cassie, que le tira la moto encima a los dos que lo acompañaban a él y se empiezan a pelear. Y después vamos a el momento en el que Eleanor se estaba yendo y Kimping la detiene y llega Kate para defenderla a ella y a pelear con Kimping. Toda una locura de... Fase de manos entre personajes que después cada uno tiene su enfrentamiento individual. Eso me gustó bastante porque es como que no dejaron a nadie afuera realmente y se tomaron un tiempito para, para que cada uno digamos cierre su historia dentro de esta temporada, dentro de esta serie en algún punto y que tengan sus, sus enfrentamientos eh, de alguna manera. Por eso yo al principio hablaba un poco de estos tres caminos, ¿no? Que son justamente ellos tres. Y esas tres peleas tienen sentido que existan, no es que, estoy peleando con él porque apareció y estoy peleando. Eran justo duplas que tenían mucho que ver, ¿no? Kimping, que fue el, el mafioso, ¿no? Que llevó a la familia de Kate a estar enroscada ahí. Y el rol de la madre en eso. Cómo eh, casi hacía como este doble agente, ¿no? Y que significó tanto para Maya que, que bueno, esa traición fue como muy dura para ella. Ella lo quería perdonar encima todo esto, ¿no? Ella decía, bueno, pero ya está. Y como, no, no te das cuenta. Tipo, no, no estoy sí, de este lado. Idea. Y obviamente la, la enfrenta, el enfrentamiento de Elena con Clint, que fue, tipo, genial. Y también ¿no? nos piantó un lagrimón. Cuando, sí. Siempre que hablan de Nat, es tipo... Sí, sí, sí, sí, completamente. Me encanta que hayan tenido presente, tan presente a Natalia. Lo he mencionado ya eh, en el podcast. Pero la verdad que, nada, eh, eh, se lo merecía. Porque además... Tenía esa relación con Clint, la relación con Yelena, obviamente, por ser la hermana, pero por todo esto que había pasado. Y, y no sé, yo estaba bastante tensionado con el tema de, che, eh, ¿cuándo se va a dar cuenta Yelena que, uh -huh. que él no la mató? Porque además le explica todo y ella no le cree. Hasta el momento de Silvido era como, mm, ¿cómo se va a arreglar esto? Uh -huh. Me temía lo peor, pero bueno. Eh, se solucionó bastante bien. Y estuvo buena la referencia cruzada con Black Widow, ¿no? Como ese, ese, ese detalle tan específico, ¿no? Que era cuando ellas se, se terminan, de, cuando son chiquitas, y después también cuando se saludan al final de la película. Y, y que Clint sepa eso, ya fue como, wow. Evidentemente, ellos sí eran muy grandes amigos, porque Kenneth se habla tanto con él, tanto más, es como, nada, increíble. Ay, sí, que le dice que siempre hablaba de ella. O sea, oh. me emocioné. <risa> Le da también como eh, una importancia mayor a la película de Black Widow. Porque había quedado como medio colgada ahí en, en esta fase. Y bueno, con estos detalles. Eh, además del episodio en el que vimos a Yelena con una de las eh, viudas negras. Salvando a más de las viudas negras. Está bueno. Porque digamos que más allá de que Black Widow tuvo su película. Esa historia sigue presente en, en el MCU. Y la verdad que... En el momento justo de esta serie lo, lo utilizaron bastante bien. Y bueno, Kimping, peleando. Qué, qué increíble. Qué manera de soportar golpes, eh. Mm -hmm. La verdad que. <risa> ahí <risa> algo. Ahí sí me asustó Ahí, ahí, sí, ahí, ahí, ahí llegó el miedo. Te, ahí te da po <risa> sí, un poco más de miedo. Encima, viste cómo viene, viene carga recargado. Encima, como en esta super fuerza, cuando arranca la puerta, yo dije, ¿Sí? ya está. Sí, no. Ah, ok. Y yo a la vez a Kate toda chiquitita, me... o sea, a ver, chiquitita en comparación con él, ¿no? Pero ahí con, con su arco ahí, es como, ay, ¿no? Me, me da miedo. Yo le voy a preguntar a Juan, que supongo que eh, es eh, más conocedor de los cómics. ¿Es así, Kimpin, no? O sea, porque un poco en la serie lo vimos okay. en Daredevil, pero es así, o sí, sea. Es así, es así. Vos pensás que es como, es como una mole el sujeto, ¿no? Como que es tipo, dos veces más grande de cualquier humano normal, digamos, en tamaño. Y sí, es un poco así. Además, eh, es como que todo el tiempo va con, viste, con chaleco, antibalas, va súper preparado a todo lo donde va. Y no, no, no, no, no lo van a agarrar. Pero ya te digo por eso, eh, a, a mí un poquitito lo que, me, lo que me pasó con el personaje en este caso. Fue como que. el look, ¿no? Con el. Como hablaba Sil, ¿no? Con el sombrero, con la camisa. Y encima. La super fuerza y todo Parecía como un personaje A mí me hizo correr mucho Un personaje salido como de la máscara ¿Viste? De los 90 sí. O mafioso en La Habana Me dio un poco como ese ese look eh, Que eso fue lo que me hizo a mí poner un poquito uh, Esto funciona, no funciona Pero pero así es intimidante El hecho que nada lo podía parar Era como que Una y otra cosa Kate hacía lo que hacía Y la revoleaba. Pobre Kate Tipo, tú una revoleada dentro de la juguetería, tipo, contra una pared, contra la otra. Eh, pero pero sí, ahí fue como, bueno, evidentemente este tipo no lo puede parar nadie. Sí, sí, para todos lados estuvo Kate ahí. O sea, la, la las amarrió para todos lados. Incluso en un momento, me encantó ese movimiento, es como, con, con la panza, la, la tiró para un lado. Es como que la. La llevó con el cuerpo y con la panza la, la tiró contra la pared. Fue como... Una carga de un toro, parece. En el sí, momento. sí. Usa o todo a su ventaja, sí. Todo, no, la verdad que, es que genial. genial. Y con una explosión lo tuvo que detener porque si no, no podía. Y sí, ese momento... Tuve me... que combinar como cinco flechas. Y sí. Combina. Y aún así no murió. Y aún así no murió. O sea, incluso con eso. Pero muy, muy bueno. Y el recurso de de Kate usar los gemelos de, de Kimping claro. el de saco de Kimping para utilizar el truco que aprendió con Clint mm. de la moneda, impactando en, en una de las flechas que tenían como electricidad para que dé en la peligrosa que explotó a la mierda esa escena me encantó, muy buena escena y repito, la única forma de parar porque ni siquiera matar parar uh, a Kimping sí. también un poco da la muestra de del poder que tiene, ¿no? Porque si con esto no lo pudieron parar, o al menos lo dejaron ahí inconsciente un poco, eh, es un villano a, a temer. Que vamos a ver qué pasa, sí, sí. porque eso, quedó. Eso, claro, ¿qué pasa? Ya lo, lo podemos mencionar. Claro. Porque Maya se lo encuentra después. Se cargó a casi que casi también quedó ahí medio en duda, ¿no? Porque... No se sabe, sí. Tampoco lo mostraron. No lo mostraron, que... eh, no, no hubo cuerpo. Eh, medio que incluso él le dice, eh, and andate. Mm. Pero no, no se ve como... Primero no lo vemos a él y la, la voz no se escucha como como si se estuviera muriendo. Como que puede quedar ahí medio, no sé, eh, herido, pero quedó medio en duda. Y Kimpin, bueno, eh, también, o sea... Mismo recurso, no, no nos muestran nada, se escucha el disparo, la última vez que vimos a Maya le estaba apuntando a la cabeza. Ya me junté un par de teorías, no sé si quieren que las mencione, para más o menos ver lo que puede pasar. A ver. Una es que el disparo efectivamente sucedió, o sea, eso no cambia, pero fue cerca de, de, de los oídos para dejarlo sordo o un poco sordo digamos, uh -huh. y la otra, que supuestamente es algo que pasa en los cómics, yo no, no tengo idea, que queda ciego, o sea, le disparó, pero queda con los ojos vendados y bueno, después sigue. No sabía eso. Sí, sí, ahí, corroborado. Claro, el enfrentamiento este que tiene Echo en, ese momento, en los cómics ¿no? con, con Kim Bin. Es literal, tipo, le, le apunta el arma ahí a la altura de los ojos, pero él, mágicamente, bueno, cómics, ¿no? Sobrevive sí. y de repente aparece ciego, ¿no? También hace referencia como a Water un poco. Igual después creo que deja de estar ciego, no me acuerdo por qué. pero Cómics también. Sí, todas sí. esas cosas que pasan, Comics, viste, sí. por ahí bajaron unos ojos cósmicos y bueno. Eh, pero sí, eh, eso pasa en los cómics. Es una buena teoría. Para mí es, muy, es lo más factible. Yo creo que. Por lo menos, en mi perspectiva, muerto no va a estar. No, no. Entonces, no, Pero estaría bueno como explorar esa dinámica, ¿no? Explorar esto de cómo nos demostró un poco el personaje de Maya, ¿no? Cómo sus habilidades se potencian y cómo utiliza una desventaja como una ventaja, ¿no? Y, y es muy, es un personaje muy inspirador. Por eso también es muy interesante ver cómo va a seguir todo. Y, y ver cómo un personaje como Kimpin se arregla, ¿no? Eh, sin tener algún sentido... O, o viéndose en desventaja, como eso también afecta a su dinámica ahora en más, ¿no? Como, como este villano tan formidable. Por eso creo que la muerte no es la opción. No, no creo que es lo que va a pasar sí, sí. Además, hay algo que se dice mucho en el fandom de Marvel, ¿no? Que es que si el cadáver no está en cámara, entonces... <risa> ¡Dudas! <risa> o sea, es muy poco probable que esté realmente muerto. Así que, como que, ¿viste? Marvel no hace nada... ...así nomás... ...como que todo es muy muy pensado... ...entonces para mí el hecho de que... El, el, ...el momento... ...del último respiro... ...ni de Cassie ni de Kingpin... ...se haya mostrado en cámara... ...significa que claramente nos vamos a ver de vuelta... En, ...o en próximas temporadas... ...o en no sé en otras películas... ...o en otras series... Eh, ...veremos... ...sí, yo creo que... ...a ver... ...traer a Vicente Donofrio... ...para esto... ...nada más que estuvo bastante bien... ...o sea, no me quejo... ...pero solamente para esto... Y ya liquidarlo acá Y lo veo bastante difícil Es como... No, me parecería una falta de respeto sí, sí. Totalmente Torta. sí sí Para empezar eso y un pifi tremendo De, de Marvel dejarlo ir Yo creo que ob obviamente va a estar No sé cuándo va a aparecer Podría aparecer en la serie de Eco mm, Tendría bastante Seguro. sentido Sí, sí, Probablemente. yo Para mí también, yo creo que ese es el principal motivo Por el que pienso que no está muerto Necesitamos como esto, ¿no? Como que al principio es como, ay sí, estamos todos, nos pensamos que él está muerto, ¿viste? Y por ahí en el último capítulo aparece, ah, no me morí. <risa> eh, me imagino como algo más así, y, y creo que tendría mucho sentido, sobre todo para el arco de eco, tipo, ya está, ya cumplió con sus objetivos es como que qué nos queda después. Para mí no, no es el fin, no es el fin del kimping eh, Ojalá, ojalá, ojalá vuelva pronto, porque la verdad que me quedé con ganas de más y, y ojalá lo podamos ver nuevamente rapidito en, en el MCU me olvidaba lo de Eleanor que terminó en Cana eh, me gustó me gustó esa escena porque es como que un poco Kate parece que está por dar el brazo a torcer hace tiempo para que llegue la policía y se la lleve a Eleanor y Eleanor como que le juega con che a tu madre la vas a llevar en a prisión en Navidad. Encima le tira como el golpe bajo en Navidad. Y ella como, bueno, chao más te quiero. <risa> eh, que te vaya bien. Sí, me, me, gustó, me gustó mucho. Eh, porque en un punto era lo que tenía que pasar, básicamente. A mí me quedó un poco la duda de lo de Jack. A ver, no me terminó de, de cerrar eso de si estaba sucio realmente. O sea, si estaba en cosas turbias. O sí. era como toda una cosa de... Eleanor, Eleanor, en la que él quedó envuelto, porque después es como que quedó libre, digamos, quedó ahí. Hmm. Yo, yo tengo mis dudas, pero al mismo tiempo es como que digo, bueno, pero quizás es lo que es, ¿no? El personaje de Jack. Claro. Eh, quizás es ese chabón, como que sí, es, es bueno con la espada. Obviamente está basado en el, en el personaje del espadachín, del swordsman, en los cómics, que es como un mentor de Clint en algún punto, pero bueno, acá no, no le dieron como ese, esa, esa, vinculación. Y lo muestran como un chabón que es bueno con la espada y que bueno, nada, que después me mata que termina como el como dice, bueno, como que hacen como un pequeño noda, una futura alianza con los, con los, RAL, los LARPers, que son los role roleplayers. Eh, que le dicen, no, nos podés enseñar los trucos con la espada, tipo, ese, yo, no sé cuánto. Él no le da mucha mucha cabida, pero Pero... puede llegar a tener futuro, pero también lo veo que puede llegar a tener llegar a terminar acá, ¿no? Quizás lo van a utilizar si lo necesitan. Pero no sé si le veo mucho más de desarrollo. Fue un personaje que quedó medio ahí, a la mitad. Eh, empezó muy arriba, porque estaba como esa expectativa de... Mmm, no será el villano, no sé qué. Y después como que fue bajando. A mí en un punto me empezó a caer bien, porque, no sé... Eh, el carisma del actor, no sé, el del personaje, algo... Pero me, me terminó cayendo bien. Es como que, bueno, no hizo demasiado, pero no, tampoco es que me molesta como... pues era lo mismo si no sí, estaba. Sí, cumplió un poco su rol, pero quedó ahí en la mitad. Sí, para mí, o sea, al principio yo realmente pensé que estaban encanutados con Eleanor. O sea, para mí desde el principio Eleanor fue como bastante sospechosa. Pero pensé que estaban los dos trabajando juntos. Y después de este capítulo me parece que genuinamente Jack eh, fue, o sea, no sabían mucho por lo menos y que cuando fue originalmente a la cárcel fue porque él lo, lo usó como chivo expiatorio digamos como que porque después lo ves ahí ¿no? lo ves ahí peleando con la espada cuando se la encuentra a Kate y le dice tipo hi sweetie <risa> como todo no sé estoy bajando a tu padre. así que sí a mí me suena que era nada más un un hombre enamorado tratando de ser un buen padrastro y tampoco sé si lo van a utilizar más como personaje. O sea, quizás fue nada más un guiño al personaje del espadachín que, con que como dijo Juan de los cómics, y que nada, que queda ahí. Otra cosa sería si de repente hubiésemos visto que se convertía, no sé, en un favorito de los fans. Viste, esos personajes secundarios que de repente como que se ganan en el corazón de los fans. Claro. Y claramente uno dice, bueno, lo empiezan a, a usar más, pero tampoco me pareció tanto. Fue como que queda ahí, podría haber sido más. Mm, nada. Nada. En fin, un personaje más Lo queremos igual, lo apreciamos Sí, te, te queremos Jack La verdad que a, Al menos acá no, no, te, no te vamos a hacer hate Te queremos eh, Y bueno, termina Todo con Clean llegando Para Navidad eh, Creo que era lo que más me preocupaba Yo <ríe> yo quería que llegue Sí, sí. Quería que llegue. Y llegó. Llegó para Navidad. Y además se llevó a Kate. Eso... A un me que, que me encantó. Porque, y a Lucky. Y a Lucky. Que creo... Creo. Porque entre tantas cosas ya un poco me perdí. Pero es la primera vez que le dicen Lucky. Porque sí. había mencionado lo de Pixadoc, pero creo que Lucky no lo había mencionado todavía. No, porque Grills no lo terminó de decir cuando llegaron al final del quinto capítulo... Y no, en esta ni siquiera lo nombraron. Fue como, ah, oh, Loki. Fue como, bueno, se llama Loki. Me hubiese gustado sí. verlo en la pelea final. Algo, ¿no? Una mordida. Nosotros teníamos un... la teoría de que iba a intervenir en la pelea final y que por eso le iban a poner aquí Pero bueno, no no, no, no. no sucedió. No fue así. No querían denuncias de gente... Che, utilizaron un perro para esto, por las dudas, se ah, lo guardaron. Se lo guardaron y quedó ahí como el perrito lindo. <risa> claro. Eh, y se ahorraron usar un perro de CGI horrible, como no, ha pasado no, en, en, verdad, en películas. Claro. Y bueno, eh, en ese si es por eso, lo agradezco. Sí. Porque <risa> igualmente nos enamoró a todos. Eh, y lo mencionan igual, cuando termina toda la pelea, eh, está como esa frase de, Tendríamos que pasear al perro. <risa> Después de todo eso, ante tendríamos todo, que pasarlo. todos todo, dueños responsables. O sea, Exactamente. Oiga. sí sí. Todo. sí Y llegan a la casa de, de los Barton. Esta casa que hemos visto en Endgame. Fue en Endgame, ¿no? En Endgame. Al principio, ¿sí? ¿En, en Ultron no, era la misma casa? No, no. sabes sí, ¿Sabés bien. que no sé? Para, no ¿Era acuerdo, la misma? Ver, sí, ¿no? sí, cuando lo van a buscar? Sí, porque por ahí cuando, vi... No, cuando, cuando necesitan una safe house. Que claro, okay. caen ahí, que, que... caen todos. Entonces, es todo? esa, ¿no? Clint sí. está casado. Sí, tipo... es verdad. No me sí, acuerdo sí. si es la misma casa, ahora me entró la duda. Estoy claro, como... Ah, no, es como preguntar. parece el mismo lugar. Ahora tengo, tengo, estoy como A con ver. la imagen en la cabeza. O sea, sí, siempre son las en en el la Eso. Sí, casas sí, en medio sí. de la nada. Es la misma casa que Endgame en game sí lo es. Sí, sí, sí. Pero no sé si es la misma que la Dultron. Ahí hay que hacer un poco de fact checking. Pero el punto es que sí, en medio de la nada. Navidad, todos juntos ahí en familia, Kate, el perro, los regalos, todos. Y vemos el momento, los niños ahí todos felices, vemos el momento que mencionaba Juan un poco antes, lo de Mockingbird que se confirmó uh -huh. con el reloj, que el reloj también es como que quedó ahí medio olvidado. Yo en un momento pensaba, che, el reloj? ¿Qué, ¿Qué pasó con el reloj? Y ahí ah, lo ya. entrega y yo estaba como con la cabeza, muy bien, claro, era esto. Y se ve el, el escudo de Jill detrás de, del reloj dando la referencia clara a, a Monkinberg y a que claramente la conoció ahí, a Laura, porque estaba también esa teoría de, de la identidad de, de Laura Barton. Y bueno, hay que ver si tiene un poco más de, de futuro dentro del MCU. Hay que ver qué pasa con eso. Yo imagino que... Y esa que en realidad sí. ya está retirada. Pero hay algo... Va, si a las canchas. Hay, algo va a pasar. O sea, no sé si en algún crossover viste o algo, pero... No me lo imagino como que sea como un momento así, como que pongan semejante referencia. Lo que sí voy a decir es que puede ser que no sea utilizada, porque en ningún momento se le, se, le, se le refiere a ella como Mockingbird. Entonces nada más vemos que es eh, la gente 19, ¿no? porque tenía el 19 grabado, que es, claro si sí, lo cruzamos con la referencia de los cómics, es el, el, el, uno de los codenames de, de Mockingbird. Pero quizás era como puede ser, ah, mira, es un nodo a los fans que por ahí saben quién es. Y, claro. y por ahí no tanto un... Ah, mirá, otra futura heroína. Pero bueno, todo puede pasar. A Yo mí me encantaría. A mí me encanta pues se llevan bien, porque se saludaron muy bien. Sí, fue, sí, fue sí. Fue Muy cariñosos quiero que, que pasen a ser como sus, sus figuras paternales. Sería, sería genial, sería genial. O que estén como a la cabeza de eh, los, los nuevos Vengadores. Algo así. Uh -huh. Si es que Nick Fury como que no no lo hace más, no sé en qué va a quedar en su personaje y bueno, eh, está Secret Invasion más adelante, la serie ahí puede ser un buen momento para ver a, a Monkey Inverse si es que llega a pasar algo con este personaje ahora vemos, ahora Laura termina haciendo un scroll <risa> y ahí Clint dice no Plot twist. no, se queda con una cara mmm, no, lo, sí. que, lo que hicimos <risa> Eh, pero estaría, bueno, eh, vamos, vamos a ver qué pasa con, con Laura, que es un personaje que me cae bien. acá sí, no es como con Jack que ahí tenía un poquito mis dudas, eh, Laura me, me cae bastante bien y, y me gustaría seguir, seguir viéndola en el MCU. Bueno, terminan quemando el traje de Ronin, que fue básicamente el problema de la serie, porque por culpa de ese traje todo se fue al demonio. Y terminan, eh, termina Kate mencionándole varios nombres, opciones para su alias. Mm -hmm. Y Clint la para como, no, tengo, tengo algo mejor. Y termina la serie. Y termina con el logo de Hawkeye. Tengo el logo Exactamente. Logo. Hawkeye. Sí, <risa> sí. <risa> eh, <risa> va a ser un lío. No sé cómo, eh, a, a los okay, fines well, del MCU, okay. que se llamen igual. Bueno. Sí, es a como que gustaría, escuché pero... eso de que... Y escuché de que Hawkeye iba a ser ahora Kate y Clint, digamos que le iba a pasar el manto, como que no iba a ejercer más como ah. con este personaje. Hay que ver. Por ahí fue como algo así nomás y, y quedó. O sea, va a seguir siendo sí. Kate Bishop y, y él va a seguir siendo Hawkeye. Hay que ver. Yo tengo un detalle que es que lo vi el otro día, no sé si es un error o qué, pero en el, la lista, o sea, cuando buscas el cast de la serie ¿eh? en Internet, aparece Hailey Steinfield como Hawkeye y Jeremy Renner como Clint Burton. ¿Mm? No sé si es a propósito, no, o sea, pero para mí es como que no sé si los... Probablemente los tengamos como los... Si él le dice, ¿eh? tipo, che, mira, te, te doy... El, como que me parece que vos... Te tenés que llamar Hawkeye, tienes que ser Hawkeye. Uh -huh. Quizás él no se retira inmediatamente y siguen siendo los dos Hawkeye por un tiempito, viste así como medio superpuestos. Y después sí, él ya. Porque bueno, él ya está grande, ¿no? Tiene su familia, como que supongo que se quiere, <ríe> quiere tomarse unas vacaciones, <ríe> me imagino. Pero bueno, vamos a ver. Todo esto de vuelta. Si tenemos temporada 2 si. no sé que todavía no sabemos nada. Sí, ya se quiso tomar varias vacaciones, estaba pensando, ¿no? <risa> porque frustrada, Sí, pobre, sí, verdad, en Civil pobre. War, la, la, en esta misma serie, como que ya no quería saber nada, o sea, terminó involucrado, pero ya tenía menos ganas de, de estar ahí que, no sé, y se puso el traje, igualmente, como que me gustó ese momento del traje, la verdad que estuvo muy muy bien, no fue algo muy exagerado. No exagerado en el más sentido, sino como mostrarlo así para la pantalla, como por ejemplo fue lo de Wanda. Fue algo más sutil, pero fue un buen momento. La verdad que, que me gustó. Mm -hmm. Y bueno, hay que ver qué pasa con, con todo esto, con estos personajes. Kate seguro que la vamos a ver, seguro. Hay que ver qué es lo que pasa con, con Clint. Pero bueno, terminó la serie ahí. Ay, qué tristeza. Terminó el año con la serie. <risa> es como, wow, tuvimos un montón de Marvel este año. <tose> Fue una sí. locura y agradecido. Pues después de un 2020 sin nada, fue como wow. Tiraron todo. Estaba compensando. Y antes de ir a esto de un poco de lo que mencionabas de que terminó el año de Marvel, porque les quería hacer una pregunta. Bueno. Tenemos una escena post créditos, porque yo adelanté un poquito, <risa> porque me imaginaba que iba a haber algo. Y es la canción completa del musical de Rogers. Eh... De lo que vimos en el primer episodio, sí, a mí me encantó. Yo estoy con la idea todavía, como desde el primer episodio, quiero ver este musical. Háganlo, lo quiero ver porque es la canción, que, que fue no genial. Sorprenda. Que no te sorprenda que de repente el año que viene se anuncie Rogers en Broadway. O sea, y, uh, para mí, eh, eh, no digamos que no. Va a empezar tipo, haci haciendo el número tipo, en los parques ¿viste? de Disney y todo. Y de a poquito a poquito, como pasó con Frozen, y después terminan ahí en, en Broadway. Me gustó, creo que Juan opina también como yo. Me esperaba igual una escena de créditos un poco más relevante para el universo, ¿no? O sea, como que, ok, uh -huh. Rogers, el meme, ¿viste? Como que a todos nos gusta. Eh, y me gustó. Pero me faltó como un poquito, viste, no sé, un, alguna conexión con la otra, otra parte del universo, Marvel. Mm. Como, o alguna in, algún indicio de si los íbamos a volver a ver en algún otro lado, no sé. Pero pero igual no me quejo. Estuvo, estuvo bien para terminar, para terminar el año y muy navideño todo. Fue divertido. Yo quizás lo que decía, bueno... Nosotros siempre estamos como especulando Y más ahora que estamos haciendo el podcast y todo Es como que siempre te pones sí, a ver A ver qué va sí, a pasar sí. ahora y quién está haciendo tal cosa todo yo, En un momento enfocan para atrás Y dije, ahora van a mostrar a alguien que está viendo Estaba la obra igual. Sí, sí. Y yo dije, ah Y después fue como, bueno, terminó fue, Ah bueno, fue divertido Pero me hubiese gustado Y después empecé como a escrolear hasta el final Y no encontré otras escenas y dice, ¿Dónde están? Estaba igual, sí, sí ¿Dónde están? Eh, los sí. tienen mal acostumbrados igual sí, sí No es sí. una mala teoría igual quizás era su era la no sé la intención inicial de mostrar a alguien en la, en, eh, con la ah, gente viste en el público con como Yelena o no sé y después no, no llegaron a filmarlo pasó algo viste no, qué sé yo y fue como que bueno metemos el la corio y la canción sola pero Pin. si hubiese sido un lindo detalle. Kimpi con Kim el Pin. balazo <ríe> en la cabeza, ahí aplaudiendo. Sí, si sí, algo que escuché hoy era que, que les hubiera gustado ver en el público a Daredevil. No para de aparecer, de hacer sí, cambios. Tipo, Matt ahí. Claro. Hubiese estado bueno. Primero porque, bueno, ya sabemos, es ciego y está en un musical. Pero, escucha, o sea, bueno, tampoco es que sí, sí. No, no queda fuera del todo y, y hubiera sido un buen cameo, pero no, estaba el que dirigía la orquesta nada más, que no, no era nadie. Sí, em, sí, sí, sí en un momento lo enfocaron y emocionadísimo. Bueno, hasta acá el episodio de The Hawkeye, se ha terminado la serie. Antes de la pregunta que le quería hacer, yendo a la serie, eh, ¿qué, ¿qué les pareció en... Línea general es la serie en, en, en, de Hawkeye. ¿Juan? ¿Eres yo? Bueno, como quieras. Pero eh... que vos fuiste el que más involucrado estuvo con la serie, sí. emocionalmente hablando. Ah, no, sí, a mí me gustó mucho. La verdad es que... A mí me gustan estas esta series es que por ahí no son tan como grandilocuentes en algún punto y que baja más a tierra y, y, y se basa más como en las relaciones entre los personajes. Y bien... Todas las, todas las series de Marvel hasta ahora del MCU, digamos, eh, son muy enfocadas en el desarrollo de personajes y no tanto en historia. Sí me gustó mucho esta introducción de Kate Bishop, me encantó la dinámica con Clint, como ya hablamos, me pareció excelente. Me encantó la temática de la familia, en lo que fue la serie, ¿no? Estas distintas percepciones de la familia, como uno hace todo por la familia. Eh, no solo del lado de Kate, sino de Clint, sino también de Yelena, sino también de, de Maya. Eh, creo que fue un poco... Y encima parece, a propósito, no hablar de la temática familia en Navidad. Encima le pones Nueva York en Navidad y es como que le pone la frutillita ahí al postre. Fue una serie que a mí no me aburrió en ningún momento. Muchos dijeron que fue un poco lenta, puede ser. Me pareció buena idea que los dos primeros capítulos estuvieran juntos, porque no pasó mucho. Entonces fue como, bueno, estuvo bueno que estuvieran juntos y que no fueran separados, sino por ahí costaba más enganchar a la gente. Creo que el tercero repuntó bastante y creo que siguió bastante alta la vara en la serie. Si tuviera que ponerla en algún, como en un podio o en algo, eh, creo que me gustó más que Falcon y Winter Soldier. Estoy todavía en debates y qué onda con Loki por ahí. Nada, la verdad terminé contento, terminé feliz, terminé con ganas de más, que eso siempre es bueno, después que terminamos de ver algo de Marvel, eh, cero decepcionado con este final, y lo que tengo que decir un poco que me dio un poquito de pena que justo la final de Hawkeye haya salido tan pocos días después, o una semana después del estreno de, de, de Spider-Man, que es como que los hypes están como en otro lado, la atención la sobre todo está en otro lado, y justo sacaron el tráiler de Doctor Strange. A, a, a, a, lo abrieron a YouTube, al mundo Y fue como, oh, esto lo paga un poco Porque ahora todo el mundo se va a poner a hablar de otra cosa, ¿no? Eso me dio un poquito de pena Como dijo, oh, eso ha estado bueno que eh, Que se hable más de esto Pero bueno, igual se va, va a seguir hablando de esto Y además creo que va a ser una serie que van a, la van a ver Completa por ahí eh, Ahora en, en los días de Navidad Así que está, está lindo eso Pero bueno, nada, no sé si le, le daría un puntaje Diría que me gustó mucho bueno. También me pareció raro, viniendo de Marvel El tema que vos dijiste del timing Como que No les costaba nada esperar unos días más Para subir el trailer de Doctor Strange O sea, cuál, cuál es la idea Faltó un poco más de, de Espacio para brillar, me parecía a este final Pero bueno, como vos decís Me parece que quizás muchas familias Mucha gente, más que nada La gente geek, nerd eh, Ahora que estamos de vacaciones La mayoría y eh, disfrutando las fiestas se van a poner a verla eh, entera o desde cero. Y nada, yo opino mucho lo mismo que Juan. Me gustan mucho las series que son, viste, guiadas por el desarrollo de los personajes o la caracterización. Y me parece que estuvo muy bien logrado. Y me gustó mucho, esto a mí, yo como fan de Natalia. Me había quedado como un sabor amargo después de Endgame, eh, esta cosa de, bueno, el funeral de Tony, el memorial de Tony, qué sé yo, y, y Nat, o sea, qué pasó con Nat, como que, viste, y, y siento que esta serie un poco logró eso de, de hacerle honor a la memoria de Nat por medio de la gente que la quería, ¿no? Eh, y, y nada, eso me me, me, llegó, me lo guardo en, en mi corazón. Bien, bien. Muy buenos pensamientos. Y bueno, la pregunta iba, justamente la, la anterior, cuando Juan hablaba de, del fin de año de Marvel, sobre sobre el tráiler de, de Doctor Strange, que les había parecido, más o menos. Pero seguramente ya lo, lo habían visto en, en otro lado, digamos. <risa> <risa> eh, ahora estuvo en buena calidad. Ahora llegó... Eso. Sí, muchos hablaban de que además tenía color correcting, como que estaba bien hecho uh -huh. tipo todo el. Y se notó, ¿eh? Yo que lo volví a ver, fue como, ah, pero esto se ve mucho mejor que, que sí, en otro sí. lado. Se veía apurado uh -huh. en este otro lado. Hasta me pareció hasta más corto, o quizás porque uh -huh. yo estaba tan emoción que, bueno, no, no, esto me pasó volando. Pero a mí me encantó. A mí, a mí me ponía esa Wanda Máximo, fue ahí en la, la fórmula y yo ya estoy, estoy feliz. Va a ser una locura, literal. Sí. Eh, y algo que, bueno, lo que sí sabemos obviamente, que bueno, obviamente la película de Spider-Man trata del multiverso, vamos a ver cómo es esta perspectiva del multiverso, ¿no? Porque una cosa es cuando, cuando todos le atraen nada más el hecho de que sea la figura de Spider-Man, pero acá estamos con figuras que son, que tienen otros claroscuros, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla. Y ya se la ve una película mucho más sombría. Sí, sí, sí, sí, completamente. Eso me divierte que sea como tan, tan distinta. Sí sí, sí, sí, la verdad que, que sí. Um, un muy buen tráiler y eh, también pienso que por ahí no fue... O sea, se puede pensar de las dos maneras. Un muy buen cierre, todo ahí de golpe, eh, bien arriba, pero un poco opacó lo que fue el final de, de, de y que también tiene esto a favor. O sea, yo también conozco gente que... Todavía no vio la serie y va a ver todo de golpe o se la va a maratonear. Y bueno, aprovechando las fiestas y todo eso, eh, puede ser que retome un poco más de, de popularidad en ese sentido. Pero sí, un fin de año, ahí los merodeadores del multiverso están como locos. Sí, no, y encima, ahora en enero vamos a necesitar descansar un poco, porque como que... Uf. De tanto, pa, pa, pa, no damos más. Y ahora es como que de repente no vamos a tener nada y vamos a decir, ¿y ahora qué? <risa> Exactamente. Seguimos sí, con sí. la línea sagrada del tiempo. Ah, sí, bueno, seguimos con las películas viejas que todavía nos faltan bastantes. Pero sí, es como wow Pero estamos contentos igual que haya sido un año tan grande para Marvel. Y es re loco como cada vez somos más. Cada vez más gente se interesa en, en la franquicia. Porque la verdad es algo que te atrae. Eh, no siempre se ve un, un universo tan bien formado y tan bien entrelazado. Entonces es lindo ver como cada vez más gente se suma y por motivos distintos a veces. Sí, por lo que sea, eh, mucha gente se suma y, y es verdad eso. La verdad que si algo no se le puede reprochar a Marvel es el, el universo que han creado porque la verdad que lo, lo manejaron muy muy bien, lo siguen manejando muy bien y esto de las series expande mucho más la idea de, del universo compartido y nada, le sale bien. Está todo tan bien planificado y tan bien hecho que, que seguramente sea una de las razones por la que tanta gente se termina metiendo en este universo tan lindo. Así que por muchos años más, ya que, que estamos con, con fin de año, chin chin. Eh, Sí. brindis y, y se, viene, se viene un 2022 lleno de, de Marvel, que todavía no tenemos eh, fechas confirmadas de las series, pero esperemos que pronto salga algo sí, sabemos que están pero fechas todavía no, no tenemos y yo, sí. yo quiero fechas yo quiero, quiero manejar. claro, yo también, tengo un poco la corazonada que lo que va a venir después va a ser Moon Knight sí. por un poco la, la vibe que estoy sintiendo en la, en la gente en general y lo que voy leyendo por internet pero como todavía no tenemos nada nada concreto, es como uy, uh, ¿qué? ¿vamos a tener que esperar hasta mayo? Va a, ser, va a ser todo un tema pero yo creo que algo en el medio vamos a tener ya sea Moon Knight, vamos a tener She-Hulk algo en el medio porque Miss Marvel la vamos a tener para el verano. Sí, eso ya está pero no confirmado. Ya aquí, ¿no? Para nuestro invierno. Así que claro. falta. Probablemente más o menos en la misma época que salió WandaVision este año, ¿no? Fines de enero, febrero, por ahí. Alguito de lo que quizás ya vimos un poco, tipo She-Hulk o no sé, Moon Knight, alguno de esos. O no sé, quizás están tratando de hypear Multiverse of Madness tanto para eso, para que sea como que bueno, lo próximo así grande. Pero para mí. Para mí como que vienen con un ritmo muy, muy, muy muy a, a full y, y no van a querer perder la atención de la gente, por uh -huh. más de que no lo van a hacer. Pero bueno, esa cosa de, ok, cada mes, mes y medio, <risa> algo tienen. Sí, ahí la, la gente del calendario de Marvel está, está acomodando todo, eh, con las líneas temporales también, ya debe ser un bardo eso, <risa> yo no sé cómo hacen, pero... <risa> Es todo muy, muy confuso a este punto. Bueno, hasta acá esta reseña de, del último episodio de Hawkeye. Eh, faltó mi calificación, que, que la, en realidad, bueno, para el final de, de, de lo que es este... este Ustedes dijeron, ¿no?, su calificación, o bueno, oh, sí... Yo preferí no darle. No, vos no. No sé, <risa> es como que... No sé, me, me tengo que, no, no pensé todavía algo más técnico. Yo tengo que procesarla un poco más todavía. Sí, como que Todavía ¿cómo? estoy muy fresca. De... No sé, no sé si le... No le quiero dar una calificación Es como que Ta. todas las series me gustan tanto en, en su propia... Tienen como que su propio encanto, su propia magia que, que me da... No sé, no me pasa como las películas que tengo un claro, ¿viste? Una mejor que la otra, o un top 5... Así que nada, tú dirás. Está, perfecto. No, para mí, eh, bueno, fue un 9 sobre 10. La verdad que, que me gustó bastante. O sea, es una serie que me gustó bastante eh, dentro de, de todas las que vimos este año. Eh, por varias cosas. La relación entre Kate y Clint, esto de, de tener a Clint eh, en este lugar dentro del MCU, este lugar que, que se merecía y que por fin le dieron. Eh, un montón de cosas, las escenas de acción muy buenas, de las mejorcitas que, que hemos tenido en general, no solamente en la serie, sino en el MCU, era también una serie que iba por lo terrenal y, y tenía que destacar un poco por ese lado y la verdad que me gustó mucho. Y, y bueno, eh, siento que también es una serie que ha sentado muchas bases para lo que va a venir, como casi todo lo que pasa en Marvel, pero bueno, es importante que haya destacado en eso. Y me quedo con algo que dijeron también, de que no aburreo, o sea, a mí... No me aburrió ningún episodio, es como que todos tenían algo en lo que se destacaba. De hecho uno de mis favoritos, ya no recuerdo cuál fue, pero fue en el que Clint y Kate tienen esta charla eh, mientras arman el, el arbolito, uh -huh. que me gustó muchísimo. O sea, es un episodio un poco hablado en ese momento, pero que me sirvió bastante, o sea, me gustó mucho. Y bueno, la pongo ahí. O sea, una serie que realmente me, me gustó y... Vamos a ver si hay segunda temporada, si van a seguir estos personajes en, en otros proyectos, Ojalá. pero eh, hasta acá hasta acá lo que lo que fue Hawkeye. Les aplausos, aplausos. ahí ustedes, la gracias. gente la gente aplaudiendo. Eh, me, me encanta el poder, ¿no? de, de, de pedir aplausos y, y están y que es genial y que estén ahí. Eh, la bueno la, la magia la magia la magia de la edición la magia de, de todo esto digan sus redes, es el momento para que para que puedan decir sus redes y, y que la gente que está escuchando esto lo siga bueno, yo? dale es tu, es, tu, es tu parte en el, nuestro podcast yo para podcast. que ponga mi voz de locutora bueno, donde dirigimos a todo el mundo siempre es arroba merodeadores del multiverso en Instagram, porque ahí tienen un link hermoso y muy mágico que los puede llevar a todo el resto de los lugares de nuestro multiverso eh, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en todas las plataformas de podcasts en las que le guste escuchar sus podcasts Y en Instagram los mantenemos al día con todas las noticias del mundo geek Porque Juan repostea las cosas en nuestras stories, eh, así que no se pierdan de los memes y las noticias Y ahora también activamos Twitter, así que si nos quieren twittear o retuitear o likear o cualquier cosa estamos ahí también estamos a su servicio <risa> <risa> me, pero me encantó sí muy, muy, muy buena frase y debo confesarles que eh, me encanta su feed la verdad que lo que han hecho en Instagram es eh, es precioso eso sobra decir es eh, Ay, pobre gracias. le dedica horas y horas a hacer nuestros thumbnails para cada capítulo eh, es que nosotros nos sentimos ahí adentro de las películas sí, como que tenemos, tenemos que, que estar que... Es que transmiten <risa> eso eh, Transmiten eso y, y es, eh, es genial Más que uno me A mí me, me gusta da... mucho, igual Sebas tengo que decir Lo que tenés armado, viste Como que cuando lo ves todo entero Que vas separando las fotos Como para que parezcan Que no sé lo que hicimos hacer en uno de nuestros posteos Pero como que eh, no <risa> No <risa> eh, Nada, está muy estético todo, Me felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Tiene su trabajito, pero vale la pena, queda queda lindo. Me gusta cuando eh, se le toma el tiempo y esa dedicación para, para que quede así de lindo. Y la verdad que, bueno, lo, lo felicito por ese lado. Y bueno, voy a mencionar mis redes... Como siempre, pero bueno, lo hago de nuevo, ya, ya lo tengo incorporado. Me pueden seguir en Instagram, después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, Letterboxd y e Medium también. Voy a dejar igual todos los enlaces abajo, los míos y los de ustedes, para que puedan ir tranquilamente. Y me estaba olvidando, no se van a escapar ...de estas preguntas que les oh. hice a todas las personas que vinieron a hablar de Marvel... A ver, a ver. ...que van de sorpresa, no los quería preparar porque esa es la gracia... ...quiero que me digan... ...personaje favorito del MCU... ...serie favorita del MCU y ustedes corren con ventaja porque ya terminó Hawkeye... ...y película ah. favorita del MCU... Uh. ...bueno, a ver... ...personaje favorito del MCU... Voy a hacer un asterisco ahí. Mi personaje favorito de Marvel es Spider-Man, Peter Parker. Uh -huh. Pero mi personaje favorito del MCU es Wanda Maximoff. Me encanta lo que hicieron con el personaje. Y por supuesto, mi serie favorita es WandaVision. WandaVision fue una cosa que en, en mí despertó, potenció mi fanatismo por este universo. Eh, no, Revivó como esa llama de la especulación, de investigar, de saber... Me reconectó con los cómics, me leí las tiras donde aparecían One Division Me leí un montón de cosas, me leí House of M Y la verdad me, me encantó y me volvió como a, a despertar este fanatismo Así que gracias a Wanda esas dos cosas Y mi película favorita Ay, qué difícil con No Way Home ahora que la tenemos encima sí. ver, oh, Pero no es mi película favorita Del MCU, o sea lo que es MCU, MCU eh, Por ahora es Infinity War Muy bien, muy bien Buenas elecciones. ¿Sil? Ok. Te, sí, ya me no me querés creo. contestar. Estás... No. <risa> está pre presionada. No, a ver. Mi personaje preferido, o sea, así como al que siempre termino volviendo, es Loki. Porque, bueno. Nada. No puedo, es que siempre. Loki. Te vuelve, aparece y sigue apareciendo y es como, bueno, hasta te seguís ganando mi corazón todo el tiempo, ¿no? Es imposible. Pero. También, viste, de, como que estos personajes que están empezando a ganar un poco más de, de, de profundidad y de caracterización en estos últimos momentos, eh, me pasa mucho que le estoy como ganando muchísimo cariño a, bueno, primero Wanda, también quizás por, por, por influencia de Juan, eh, nuestra bueno, reina, la amamos. Y después también lo, lo quiero mucho a Baki eh, que siempre lo quise y, y, y me, bueno, por si no se dieron cuenta, me gustan mucho los personajes que tienen como, viste, ese, ese gris medio moral eh, y, y que tienen pasados traumáticos. <risa> ¿Qué pasaba? Eh, pero nada, sí. Pero eh, así, clásico de toda la vida, Loki es como que desde el primer momento en que apareció en pantalla en Thor hasta el último cuando apareció en su serie, es, es tipo, sí, seguí siendo mi preferido, que no, no hay con qué darle. Eh, eh, está y después así de los clásicos también, está muy cerquita está Nat, pero bueno, porque, eso, eso ya es de Simp, pero en fin, <ríe> y después de series, como ya he dicho, como que cada una tiene su magia y cada una tiene esa cosa de que, que me, me encantan y me, me parece que están todas muy bien logradas, pero sí le tengo que dar el título a Wandavision porque me voló la cabeza, o sea, fue, <ríe> fue una cosa de locos, eh, y, y esta cosa de estar, viste, no, porque los cómics, tal cosa Y, y, que, y que va a aparecer eh, Quicksilver, pero no es Quicksilver Y que no sé qué Y eh, fue como una locura eh, Y nada, y las otras Están muy buenas Pero WandaVision se merece La coronita Mua, Y películas A mí siempre me pasa que es como que cuando pienso en películas No tengo en cuenta Infinity War y Endgame Porque es como que uno... Deja por sentado que están ahí al tope, ¿no? Arriba de todo. Pero. Si tuviese que elegir. Probablemente. Qué difícil. Canchan. Endgame. Me gustó mucho. Sí, creo que tendría que ser Endgame. O sea. Porque yo soy muy fanática de. O sea, estaba muy preocupada por cómo iban a lograr la batalla final y todo. Y de vuelta quedé fascinada y me parece que se merece se merece el crédito todo el crédito que tiene, pero bueno nada, es mucho más fácil decir las que no te gustan que las que más tú. sí podemos hablar, podemos hablar de Hulk eh, si pero... querés, todo el día sí. <risa> creo que nunca hice un review tan gracioso me la pasé riéndome básicamente Dios, qué horror. Qué horror. Eh, Vos Ya sabes nuestra sí. lo que menos nos gusta también. Ahí quedó claro. Sí, ahí sí. tenés. Eh, sumamos. Pero bueno sí, esos esos son mis muy poco decisivas ya sé. Me cuesta tomar decisiones chicos no me. No no está perfecto. <risa> eh, le gen eh, eh, generaste una intriga en un momento que como, estaba... ¿Qué va sí, a decir? Sí, Estábamos ahí esperando. Así que muy muy bien. No hice un conteo pero creo que la serie más elegida fue Wandavision por lejos. Así que increíble lo que, lo que ha generado Y me gusta eso que dijo Juan de Como que lo volvió a meter dentro de esta locura que es Marvel De hacer teorías y todas esas cosas Que es verdad, que después de Endgame era como medio difícil levantarse de eso Como, che, ¿cómo va a volver Marvel a, a todo eso? Y bueno, ahí quedó claro Ya con un año de, de cine y de, y de televisión de Marvel Studios Quedó bastante claro que podían volver después de Endgame Así que... Bueno, muy buenas elecciones. La verdad que, que me gustaron mucho. Gracias. Eh, no sé si quieren saber las mías. Yo ya las mencioné varias veces, pero bueno. Contanos. Eh, no sé por dónde empezar. Bueno, personaje, Rocket. Rocket. Eh, ah, Rocket. Wow. Eh. A mí me encanta Guardianes de la Galaxia. Eh. Está en mi top 5 de mejores películas. Bueno, bien. Yo también la tengo ahí por ahí arriba. Película favorita de Winter Soldier, la segunda de, de Capitán América, y serie Loki es la que más la que más me gustó. No sé si para mí que se quedaron con, como con dudas como, mm, lo que eligió, no, pero... No, no mucha no, gente ama que Loki. Porque creo que Winter Soldier, ah, eso, los dos sí. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que también está ahí arriba. O sea. ah, nuestro, hablando de eso, nuestro review fue un desastre también de esa película, pero <risa> no, pero no pero nos gustó mucho. La verdad es que nos gusta mucho. es una es, es, Son esas películas que decís, ah, con razón, por eso me gusta tanto esto, ¿no? Todo uh -huh, este uh -huh. universo. Y quiero winter Winter Soldier una de mis favoritas o sea si yo no tengo en cuenta Endgame y Infinity War es Winter Soldier claro, ¿sí, sí. o sea... va para ese lado y Loki, bueno vos sea, es sabés que es mi personaje preferido así que yo te banco que tú serías preferida de <risas> ser Loki aguante hasta acá la verdad que les agradezco mucho por, claro. por haberse sumado gracias a vos por invitarnos es sí, la primera vez placer. que venimos a un podcast que no somos nosotros wow. no, gracias qué lindo qué, qué, qué honor Saber tenemos, eso. tenemos que ver cuándo venís o sea, vos a nuestra. Me encantaría. Nuestra Cuando quieran. ¿Y, y, ¿Y te tenemos que meter en alguna foto? Ah. Uh, eh. <risa> <risa> Preparate, <risa> prepárate. No, que... Me voy a Así preparar. Nada. Si te Avisen con tiempo <risa> <risa> para quedar lindo. Vas tranqui que con Photoshop se arregla todo. Bueno, no me... si, si eres una experta, así que estás en buenas manos. Listo, me, me transmitiste tranquilidad, así que gracias. Pero sí, me, me encantó lo de meterme ahí en la foto, bueno. Ahora, hey, ahora tengo ganas. Sí, eh, sí, cuando quieran. Cuando quieran, estoy ahí, así que nada, me, me pueden invitar para lo que sea y de nuevo, gracias por, por estar. Estuvo medio complicado porque empezamos, le contamos a la gente, empezamos a grabar y hubo problemas, <risa> tuvimos claro. que volver a grabar, se atrasó un poco todo lo de, el horario de grabación, pero bueno, cosas que pasan, fin de año, sí. diciembre y coordinar, complicado, pero bueno, gracias por estar, la verdad que un gustazo. A los chicos de Pixar Virre Marvel, a las chicas de Marvel con ellas y a Ceci que también estuvieron en los distintos episodios de, de Hawkeye acompañando acá. Y bueno, a los merodeadores del multiverso, lo dije bien, por Perfecto. tercera vez, otra bien, bien. Un aplauso aplausos, aplausos, ah. <risa> Está, no me trae, vamos, <risa> difícil pero se dijo, bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias por estar, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función, gracias.